¿Quito 360 Slim realmente funciona? Quédate hasta el final de este video porque te contaré todo lo que necesitas saber sobre este suplemento y si realmente merece la pena comprarlo. Pero primero déjame presentarme. Mi nombre es Juana, soy endocrinóloga desde hace más de 20 años y en mi consulta veo cada mes cientos de pacientes con las mismas dolencias. Se lo duro que es tener sobrepeso, no te gusta lo que ves cuando te miras al espejo, te sientes mal con tu cuerpo se convierte en un terror para ti, porque es casi imposible encontrar un conjunto que te haga sentir guapa, nunca puedes elegir la ropa que te gustaría llevar, sino la que disimula tu gordura. Además, te haré una advertencia muy importante, para que no pongas en riesgo tu salud. Así que presta mucha atención a este vídeo y quédate hasta el final para no perderte ningún detalle. Quito 360 Slim es un suplemento alimenticio totalmente revolucionario y natural, diseñado por los mejores científicos para ser la solución para quemar grasa corporal de una manera muy efectiva, fue creado para ayudar a las personas que ya están frustradas y agotadas con el sobrepeso, porque han probado de todo, dietas restrictivas, jugos adelgazantes, ejercicios personalizados y nada de eso les trajo resultados. Tener sobrepeso es muy malo, provoca ansiedad, depresión, baja autoestima y muchos problemas de salud. Te sientes mal con tu cuerpo. No puedes mirarte al espejo y apenas puedes realizar las tareas básicas de la vida diaria. También te sientes muy avergonzado de ti mismo, ninguna ropa que te pruebes te queda bien. Y aunque consumas una dieta equilibrada, cambies tu estilo de vida, hagas ejercicio, nada parece funcionar. Lo has intentado todo, pero no puedes. Y no es culpa tuya. Tu metabolismo es lento y necesitas una ayuda externa. Así que si usted está buscando una manera natural y conveniente de perder peso más rápido, Keto 360 Slim es la elección perfecta. Keto 360 Slim le ayuda a sentirse más delgado, más seguro, más productivo y de mejor humor. Keto 360 Slim también ayuda a fortalecer su inmunidad, mejora el tono muscular y acelera su metabolismo, disminuyendo su apetito. Estimulando la quema de grasa a las 24 horas del día sin necesidad de ejercicio físico difícil o dietas restrictivas que le dejan hambriento. Como resultado, te sentirás más ligero, con menos cambios de humor, no sufrirás desórdenes alimenticios, tu autoestima mejorará, te pondrás la ropa que ya no te quedaba. Además, no necesitarás tomar otro tipo de suplementos artificiales que causan horribles efectos secundarios. Notará una gran mejoría en su humor y disposición. Esto le dará más energía para estudiar, jugar con sus hijos y tendrá un mejor rendimiento en el trabajo. Ya no sufrirás de cansancio excesivo, tendrás una vida mucho más saludable y productiva. Miles de personas en todo el mundo están descubriendo los sorprendentes efectos de KITO 360 Slim y están pidiendo hasta 6 unidades a la vez. Para mantener la calidad del producto, solo se producen 2.000 unidades de KITO 360 Slim al año. Esto significa que la demanda puede superar rápidamente la oferta. Por lo tanto, tendrá que actuar con rapidez para comprarlo antes de que se agoten las existencias. Pero, tenga mucho cuidado. Solo el Quito 360 Slim original puede proporcionar todos estos beneficios. La gran demanda de este producto ha hecho que aparezcan muchas falsificaciones, pero Quito 360 Slim solo se vende en el sitio web oficial los productos falsos, además de no funcionar y hacerte perder dinero, pueden poner en peligro tu salud. Así que para ayudarte, he puesto el enlace al sitio web oficial en la descripción del vídeo. De esta forma, puedes estar seguro de que recibirás el producto original. Solo tiene que hacer clic en el enlace y se le redirigirá a la página web oficial, donde podrá hacer su pedido y el producto llegará a su casa en unos días. Si tienes alguna pregunta, no dudes en dejar un comentario a continuación y estaré encantado de responderte. Adiós.